Bienvenidos, hello, hello, I am not Abigail Vega. <laughs> um, so, hello and welcome to the third large group session of the 2017 Latinx Theater Commons International Convening. Wow. Oh, amazing, amazing, thank you for coming. Um, a little bit of business first. Primero, ¿quién tiene traducción? Sí. Si van a escuchar en español, o okay, el número cuatro y va a decir 75.3. y cinco punto tres. Subale medio punto donde dice tune, just go up one, two, seven, seven. Pa, setenta y cinco punto tres cinco. Nada más medio punto y se les quita toda la estática que tenían. Preguntas? No? Yeah. And if you're listening in English, you're listening to one and you have no problem. Figure that out. Ok. <laughs> Privilege. All right. So, here we go. Uh, this is our first session together, so we want to begin by acknowledging and thanking the original caretakers of the land we are standing on, the ancestors that came before us. We acknowledge that we are on the traditional territory of Tonguaba, wrong channel? No sé. Muy interesante. Um, it was the ancestors speaking to us. Uh, the traditional territory of the Tongua, Gabrielino, Tonguasi. The tier that pisando, the ancestors that we have preceded, we recognize that we are in the traditional territory of the Tonguasi, Gabrielino, Tumasi, Ipae, and many others for those of these tier. Era un espacio de reunión comunal. I don't know what to do. No, no, um, no. Were you able to understand both ¿Entendieron los dos? Sí. Ok, let's keep it like that. No, no te no ¿We're set? Thank you. Okay, so today, today we've asked uh, Dr. Chantal Rodriguez to moderate a panel with the Encuentro artists that were available for this uh, more formal conversations. Uh, Dr. Rodriguez is the Associate Dean of, who saw Culture Clash? Just now? So she's the Associate Dean of Yale School of Drama. Um, <laughs> from uh, 2009 to 2016 she worked as a programming director and literary manager of the Latino Theater Company here at the LATC. Uh, she is a member of the LTC steering committee and was part of the selection committee for this Encuentro. So she knows these people and these people's work. Aesthetics is the guide for this conversation but we will not try to define aesthetics but to speak about the work and creative methodologies of uh, creative methodologies. As you hear the artist respond to Dr. Rodriguez's questions, keep in mind the plays you've seen and the plays you make. And think about the common ground they share and how it intersects with the way you create. Before we begin, I want to point out that in addition to our note takers, interpreters, and live streamers. We also are lucky to have Georgina Escobar somewhere in the house, right here, doodling uh, this session. Never done this before, so now we're gonna doodle. Uh, so welcome, thank you, Chantal. Hi, everybody. Uh, before we begin, I just have to say it's a really deep honor for me to be back home Um, I consider myself a, a daughter of the LTC, that's the Latino Theater Company, um, so I'm just really happy to be back. Um, back at home, it means a lot. Uh, oh <laughs> <God. cry baby. laughs> He turned me into a crybaby, what can I say? Um, I also just want to express, on behalf of us all, a thank you to the staff of the LATC, um, yeah. who are doing incredible work. Uh, a lot of work that you don't see, but that is going on, uh, and a special shout out to the technical crew, who's the best crew in the in the nation. So, uh, so the format of this event, uh, this panel, is going to be—I have a list of questions, and I will read the questions in English and in Spanish, but I will be speaking primarily in English. Um, I'll ask certain panelists certain questions. Uh, because we don't have enough time for every panelist to answer every question. Uh, and then about when we have about 30 minutes left, we'll have Q&A from the audience, and there will be a mic right down here. So once we get to that place, if you have questions, in particular if you've seen some of these artists work already in the festival and you want to ask about their methodology or, or what informed their work, uh, we invite you to think about those kinds of questions and to come down and you ask it from the microphone there. Great. So uh, we're going to get started. And um, I would like to uh, pose a question. Uh, we'll start with uh, the artistic director of this company of this theater, Jose Luis Valenzuela. And I will also pose this question uh, to Rocío Carrillo Reyes, but before we do that, I forgot, I need to ask everyone to introduce themselves. So we're going to go down the line, and I'm going to ask each, each artist to introduce themselves, their company, and a very brief, uh, you know, a bit about who your company is and what they do. And once we do that, we'll get, in, we'll get into the questions. Gracias Chantal. Rosalba Rolón, Artistic Director of Pregones, Puerto Rican <laughs> Traveling. <right>. Thank you. <laughs> with an um, uh, ensemble-based company with theater in the Bronx and in Manhattan. Uh, I'm I am uh, from San Antonio, Texas, here with the Guadalupe Cultural Arts Center. And I'll just read our mission statement. The Guadalupe Cultural Arts Center cultivates, promotes, and preserves traditional, contemporary, Chicano, Latino, and Native American arts and culture. Through multidisciplinary programming. I stop. Yeah. My name is David Lozano, and I'm with Caramia Theater Company from Dallas, Texas. Right <laughs> and and uh, we uh, create plays that speak to the urgent needs of Latinos living in the United States. Uh, my name is José Luis Valenzuela and I'm the Artistic Director of the LATC and the Latino Theater Company. And our company, uh, we create plays that speak about uh, essentially Mexicans in the United States, really. And then we have this building and we program uh, multicultural people of color, you know. Yo soy Rocío Carrillo, soy la directora de Organización Secreta Teatro, la compañía que presenta Quemar las Naves, el viaje de Emma. ¡Sí! Y bueno, en síntesis, yo diría que algo que particulariza el trabajo de Organización Secreta Teatro es eh, la búsqueda eh, eh, en la experimentación permanente de otras formas de narrar historias que tienen que ver, eh, en el caso de Emma y de otras obras, con el uso de la interdisciplina y eh, de una manera alternativa de contar que no usa la palabra. Uh, my name is Carmen Aguirre. I'm from Santiago, Chile, but I live in Vancouver, Canada. I'm here at the festival as an independent theater artist. I'm a playwright, actor, director, and author of books. I'm here with a play called Broken Tailbone, which more than a play, it's an event that simultaneously is accessible and confrontational. Uh, it's not scripted, but it is scored. And it is directed and dramaturged and produced by Night Swimming Theater, who is run by Brian Quirt. Thanks, Carmen. <laughs> <laughs> Hi, everyone. My name is Brian Quirt. I'm the artistic director of Night Swimming, and I'm also the director of the Banff Center Playwrights uh, Lab, where uh, Carmen's show, Broken Tailbone, was also <laughs> developed in part. Um, Night Swimming, for those of you who are not familiar with us, is a um, commissioning company. We uh, commission uh, new works of theater and music and dance from uh, artists that we are passionate about, such as Carmen, whose work we admire. When we commission a piece, we commit to it for the life of the piece, for as long as it takes to get it on stage, in whatever way is most appropriate. We design the process for the show uh, uh, in consultation with and with the artist to ensure that the artists that we commission are able to um, uh, commit to and complete a dream project that they couldn't uh, commit, uh, uh, complete or work on in any other context. And uh, we're really thrilled uh, to have the Night Swimming here, team here um, at the festival. Thank you. Uh, my name is Carlos Celdrán. Uh, I'm from La Habana, Cuba. Uh, I lead the company Argos Teatro, which brings the production 10 million here at the festival. In terms of y poetry and our aesthetic, ¿Se puede resumir un poco en la búsqueda de un comportamiento complejo para el ser cubano de hoy? ¿Cómo atrapar la realidad nuestra de un modo dramático, contemporáneo, escapando de los clichés y de los tópicos de, de ser cubano? Y bueno, hacer un teatro en la isla, dentro de la isla, con una producción universal. Soy Jorge Cao, cubano de nacimiento, nacionalizado en Colombia. Estoy aquí con la Compañía Nacional de las Artes, el, soy el director de las Mariposas Saltan al Vacío. La... Aplaudo, me gusta. <risa> no se iniga. Esto. La compañía es una joven compañía teatral eh, con egresados del Teatro Libre de Bogotá, que es una agrupación eh, inmensa de muchos años de tradición en Bogotá. Eh, la compañía nacional de las artes tiene dos vertientes una vertiente que tiene que ver con la formación de nuevos públicos estamos dirigiendo todo un teatro muy elaborado para los niños y un teatro para adultos haciendo énfasis en la familia y en la situación eh, que como la familia va a influir todo este proceso del posconflicto que estamos viviendo en Colombia eso como para empezar muchas gracias Bienvenida. <risa> eh, lo siento, disculpen la, la, la tardanza. Bueno, quienes habla, mi nombre es Alicia Olivares, eh, yo soy directora de Ébano Teatro. Ébano Teatro es una compañía, eh, bueno, es una productora que, recién nueva hace dos años que impulsa el teatro con actores afrodescendientes. <risa> Eh, es, y estamos aquí así que el, con, hemos venido con la obra Ropa íntima de, <risa> de, de la autora afroamericana Lynn Notage gracias. y bajo la dirección de Miguel Pastor que debe estar por ahí también está Miguel Pastor que es el director de la obra gracias por esta oportunidad y ha, y ha sido presentada <risa> Thank you. Uh, okay, so we're gonna get started with some questions uh, and I'll pose them to specific panelists, but please, uh, other panelists, if you wanna jump in, uh, we're gonna be very flexible here with our dialogue. Um, so first, I'd like to ask uh, Jose Luis, Rocio, uh, and Alicia, um, does your company have a specific aesthetic or does it change with each show? ¿Tiene su compañía una estética específica o cambia con cada obra? Um, no sé si José Luis puede empezar. Uh, y, y yo creo que sí, ¿verdad? Para nosotros, uh, en los últimos quizás 15 años, estábamos en una búsqueda, bueno, hacemos teatro muy específico, especialmente para la clase media chicana, que es muy, es muy diferente, no no. Ha, no hacemos obras, you know, es para el, el, el grupo, el, el público que trabajamos. Uh, y, y, y quizás esto viene la idea de que nunca somos representados, yo no soy, yo soy mexicano, pero eh, casi chicano, uh, pero nunca vemos la comunidad chicana o mexicana, por lo menos es nuestra idea, uh, representada en una forma mucho más uh, inclusive de, inclusiva de lo que somos nosotros mismos. Yo soy profesor y la gente en la compañía todos son profesionales. Eh. Entonces, siempre el discurso estético, pensamos nosotros, uh, lleva casi es esa idea. ¿verdad? Hicimos soledad de, de, en adaptación de la, del laberinto de la soledad, o premeditación que, que le llamamos chicano noir, ¿verdad? Y, y tomamos mucho. Yo creo que también estamos en los Estados Unidos y en Los Ángeles. Uh, somos una comunidad que hemos estado juntos por 32 años, los mismos miembros. 12 nos murieron, uno se salió, uh, y, y pues ya nos conocemos muy bien. Pero esa búsqueda es, es, es, es parte de, de cómo. Uh, y, y, y, y trabajamos que, mucho con, con, con el silencio, que es muy raro para nosotros, pero en, en, en, en, en cuestión de que no es, you know, they're not loud in that way. Y tenemos, y tenemos los actores y Evelina Fernández es la escritora, aunque empezamos como una compañía de creación colectiva, luego nos desarrollamos a que ella escribiera los guiones y yo di, y dirigiera pero eso es lo que hacemos. Eh, bueno, no, eh, quizás con el tiempo, quizás con la compañía se formó hace más de 20 años, aunque son miembros, algunos que tienen ese tiempo y el elenco que ustedes vieron pues son los, los, más, los más recientes, los más jóvenes y con los que vengo trabajando desde hace alrededor de 7, 8 años. Eh, digamos eh, que si podría, pudiera yo hablar de una estética que, se, que define al grupo, tendría que ser algo eh, que no fue en, en un inicio una intención eh, artística sino que más bien es un resultado but de la experimentación moreover, eh, Quemar las naves es la segunda obra que hacemos sin palabra hemos tenido o, otros procesos donde hay un processes. producto híbrido oh, No hay una palabra hay palabra, pero la palabra no siempre es la que um, estructura language, la obra no siempre está ceñida a una estructura dramática so o a un género o un estilo entonces eh, hay este carácter híbrido de la There puesta en escena donde of, um, está presente a veces sense. la palabra, so la imagen, word, eh, image, el sonido sound. como diseño sonoro, pero también como música en vivo formando una especie de dramaturgia My puesto que puntualiza las it, acciones eh, físicas, that, uh, eh, the marca... Theme. Physical el movimiento, actions, lo delimita movement. como si fuera una partitura escénica. So is, uh, y eh, part lo que the quizás the es una constante es network. el trabajo con Can la imagen que lleva un AM largo AMS, proceso porque lo que buscamos es una well, imagen que esté habitada por las emociones in, so del actor, por su gestualidad, so por su movimiento. Action, eh, Yo no, lo, no um, puedo definir el trabajo que hacemos con un teatro de imágenes. Yo creo que... Images, pues no me atrevo a definirlo de ninguna manera, yeah, es teatro. I don't, I don't <laughs> Aunque it, no haya palabra, yo way, creo que theater, a estas alturas ya cuando se habla de un words. teatro post-dramático, um, hablamos de point, una enorme cantidad de, theater, de, de vertientes y de um, diversificación en so los lenguajes escénicos, uh, ¿no? Y, um, y bueno, um, Y Alicia, si quieres responder, ¿tiene su compañero una estética específica o cambia con cada obra? Eh, hola. hola. Bueno, no hace dos años que nació, así, sí, eh, la primera obra Jessica? de teatro que hice la producción fue Fences, de August Wilson. Okay, they did fences. Eh, August fue Winston la primera Wilson. obra teatral con un elenco de actores negros en Perú. Nunca antes se había producido una obra eh, porque el pretexto in, in siempre los directores y los that, productores that es no hay no hay actores negros. Eh. <laughs> not, Entonces yo yo como actriz egresada de una escuela de arte dramático al terminar la escuela viendo este vacío que hay eh, en mi país y por lo que estoy aquí en el encuentro, creo que en el mundo, esta necesidad de que el actor afro latino encuentre un espacio, una voz dentro del medio artístico, creo que eso es importante y me motiva a mí porque yo pensaba que era algo que se vivía solo en mi país. Pero cuando te encuentras but con I otras realidades, te country, identificas but más but y digo, entonces vamos por buen camino. Country, entonces creo, country, entonces creo que es para mí es importante hacer so ya, yeah, important. eh, después de fences, eh, los actores Fences, eh, tuvimos actors, esta plataforma so y hace, en octubre del año pasado eh, produje ropa íntima uh, porque I aparte de ser actriz intima. soy gestora y productora no. eh, actor, eh, entonces uh, para producer. mí la estética del teatro en cada obra piece, yo podría decir que me haga, yo me inclino más por las obras de texto I, I obras text que transmiten or works, or works que tengan algo importante que decir, important say, eh, que trans, que trascienda y que, tras, que choque el corazón, or, obras que hablen del amor, heart, de, heart, de, speak about de, de, de, de identidad, speak about identity, creo que por ahí I va lo que yo is, busco como actriz the, y que cuando el público vaya a ver una life, obra, And when eh, the audience comes to see a piece. So so <laughs> uh, I hope that Eso. the audience Gra is like, <laughs> fully heartbroken. <laughs> Thank you. Uh, so I'd like to pose a question to Nicolas um, about his artistic Just process. Like to so to Nicolas, uh, who are your artistic ancestors, and how do they influence your approach to your work? ¿Quiénes uh, uh, son sus influencias uh, artísticos y cómo influyen sus claro. métodos artísticos? Uh, thank you. Um So, in San Antonio, in Texas, you know, we have a long history of teatro that goes back to the garpas that were started, you know, in the in the latter part of the 18th century, really, and proliferated probably around the 19th century through the 20s and 30s. And for those of you that aren't familiar with the carpas, these were traveling tent shows that were spoken mostly in Spanish. They traveled freely across the border, and based loosely on the sort of Uh, comedia de arte, La you know, there were arte, acrobatics involved. Um, there were, uh, you know, music. Yes, um, Often times, they would take the as lyrics as of popular as songs, as songs as and change them um, to uh, provide cambiara, some some comedy, but also some um, social comedia, commentary. Um, social. Uh, there was cómicos. They didn't like to be called comicos, payasos. They were cómicos, um, as well as actos. You know, and payasos and that. Um, there was actually a, a big fire in one of the major circus acts and, um, and, and several hundred people died in this accident so there was new regulations that were enforced on the garba and the materials that they used and they couldn't afford it so so that garba tradition sort of began to die out um, that was replaced by um these um uh, sort of vaudeville uh, they called them as the I'm trying to think of the word here, but uh, they were basically vaudeville acts in these houses um, that, um, that that did a lot of the same work in these actos and, and musical acts. Um, they called them Teatro Variedad, and there were several in San Antonio that existed for a long time. This was Teatro Nacional, Teatro Zaragoza, as well as the Alameda, um, and those were extremely popular. Um, they, they were based on one side of town or the other, theaters were on the other side, right, for the American, English-speaking audiences, so, of course, we were always um, marginalized, um, historically. Um, then, when film came out, the, the, those houses became movie houses, and there was, I think, a lull in the production of that kind of work up until you know, after, of course, Teatro Campesino uh, reinvigorated the uh, Chicano yeah. community to start doing actos. The Guadalupe was founded by a group of actors who came out of that same school and started producing work there at the Guadalupe, Guadalupe Cultural Arts Center in about the Arts early 80s, 81, 82. And so that same aesthetic um, was, was, was continued. Though I will say that um, our aesthetic continues to be defined By uh, the resources available to us, and really the lack of resources available to us. Um, yeah, the Teatro Rascuache you know, happened because they, that's all they they had, they had to make their own props and costumes. You know, even the Carpa tradition, they did it all. They sewed the tents themselves. They made all their own props and costumes, and they would set it up themselves. And they would often sleep on the stage because they had nowhere else to go. Um, so, so that tradition, you know, continues um, at the Guadalupe and the kind of work uh, that we continue to do um, you know it's the Guadalupe is a cultural arts center right so we're not just a teatro well, there's music programs there's a literary program a dance program a film program and so it's a big it's a It's a big monster, and um, of course, me. it's had its, its me lulls me over the years, and, and several people have commented on that. But there's a resurgence again happening in San Antonio and at the Guadalupe Cultural Arts Center, and I'm really happy to be part of this Nuevo Movimiento de Teatro. I am a product of the Guadalupe's programming. I started teaching, I started taking accordion classes there when I was eight years old. Yeah, I was a member of the resident youth theater company at 13. And to, to, to have that experience, to be empowered to speak in our own voice and for people to encourage us to do that has really informed the way that I continue to do work and, and, and um, combining um, the the musical elements, poetry elements, and then of course the teatro in a way that continues to provide some historical context for for us as Tejanos. We've been really stripped of our history um, through the politics and through the school systems. And so it's really important for a lot of the work that we do is based on historical figures and historical moments, because so much of that has been erased and taken away from us. And so, my show, Cojunto Blues, really aims to, to do that and bring attention back to, an, uh, to um, an art form that was so important in the development of the Mexican-American community here in the United States. Thank you. Thank you. Great. So next, I'd like to pose a question to three panelists: to Rosalba, Carlos, and David. Um, what is your process in creating a show? Do you begin with a text, an idea, a song, maybe a historical document or a political issue? ¿Cuál um, para crear una de teatro? Comienza Maybe Rosalba can start. Gracias, gracias. Um, It is um, all of the above mm -hmm. uh, in, in many ways. Uh, we were creating You know, we um, began our, our work Estamos in the in the seventies as teatro popular. Uh, with teatro popular as an inspiration, right? It was just a teatro de la calle. This is what we we were doing. Uh, going to places, uh, performing everywhere we could find a space to perform it. Um, mm -hmm. I always like to remind ourselves that our first stage reading took place a friend's friend's in a friend's apartment that uh, accommodated apartment uh, like 11 people. And 10 were sitting, one was standing, so I always say that we had standing room only for <laughs> our first <laughs> reading. <laughs> <laughs> Which was <laughs> true. <laughs> <laughs> um, pero, pero, um, so, so, so, the Uh, and because it is um, ensemble-based, and because we approach it as a creation colectiva from, from, the, from the beginning, there has been always multiple voices in, in how we shape a project. More and more, as we, uh, you know, we have new generations of ensemble members. Um, then, then, right now there are, for example, I am RTC director, but I also, we also have. Jorge Merced as Associate Artistic Director, Alban as Associate Artistic Director, and each one of us bring ideas and bring projects to the table. And for example, El Apagón, for those of you who have seen it, saw it here. El Apagón de Blackout, which we've been performing at the Encuentro. Alban came one day and said, you know, I'm in love with this short story. Why? Basically, because most of our repertoire is based in non-dramatic text that has been adapted to the theater. We just get uh, we just get so uh, such an urge whenever we see something, whether it's a grandmother's recipe turned into a song, you know, it, it doesn't matter if it does if it's not theater, we will want to turn it into theater and create something new out of it, um, and that's why we have so many historical pieces, but also. Uh, large variety of, of, of, of works, so when we begin the process, we immediately involve our uh, com main composer, uh, musical director Desmar Guevara, who you saw also in El Apagón, the pianist. And and he comes in with his own vision of the project, and he comes in to uh, many times uh, challenge the idea and say, this is what I see, this is what I don't see. you know, and, and, and We have always used live music, but we have always strived to, to strike a balance between form and content uh, so that one thing doesn't overshadow the other. And, and uh, our work is very rooted in, in Puerto Rican experience in the United States or in Puerto Rico, but also, you know, uh, we don't, we don't, only approach um ethnic identity or identity politics as the main thing uh we want to have the freedom internally to approach as many things as possible so we have uh, alvin's piece which is about the last man in space uh based on a story from 140 years ago he envisioned the last astronaut that's going to be in space and the last woman as a result um so So it just, just a very broad range of themes because mm. it involves many people bringing ideas, bringing thoughts, bringing aesthetic approaches, but we do share a common aesthetic core and that helps us launch the idea and begin to need all that information into what will become a dramatic text, what will become lyrics, what will become uh, music and, and imagery. La Las uh, y Carlos, uh, ¿cuál es su proceso mm. para crear una obra de teatro? Bueno, eh, partimos siempre de encontrar Will algo en la realidad que vivimos en Cuba, que nos interese y nos in sea in cercano so, e, e interesante presentar y tocar. Boards? Parto de una meditación sobre la realidad con el grupo, siempre estamos buscando temas que puedan ser interesantes para la audiencia y para nosotros, porque de esa conexión van a ser un teatro vivo, sino simplemente vamos a representar algo, y siempre estamos en el borde de la representación o transgredir la representación, buscando temas que realmente sean nuestras geografías profundas como no solamente sí. como actores o como teatristas, sino como personas que vivimos en esa sociedad no con la cual tenemos un diálogo urgente and y permanente. Like but also as y have, ese es el primer paso, siempre society. discutimos. So y hay tantas obras que nos interesan, you know, muchas nos interesan, pero no, no son las que podemos hacer en ese momento. Y are siempre es la lucha por encontrar el texto, porque so al final siempre encontramos a, un texto o partimos de un texto. Text, so para we'll take off llegar from a ese problema, o lo versionamos o lo transformamos, o, lo, o se escribe, so lo, o está escrito. Las fuentes son muchas para tocar ese tema que nos va a unir en un proyecto. Y bueno, lo demás es el proceso project. ya de levantar esa obra so a partir de que, a que a todo a el process, mundo entienda cómo so es ser desde tu realidad en esa, en esa buscar el verdadero comportamiento, so we're for a way digamos of el comportamiento being que pide, eh, eh, poder contar esa historia desde nuestra realidad. Tell a un poco story proceso from our point of view. Uh, David. Can you can you speak to this question a little bit? Sure. Uh, we, we have a, a different uh, processes for each uh, project, and, and what comes to mind is a um, or two plays. One is um, a play uh, called, um, uh, uh, gosh, what is it, uh, <laughs> To Diego, uh, To Diego in Leaves by Frida Kahlo. So it, it's a devised piece, and uh, it's, with so we created it so long ago, I mm -hmm. forgot what it was called, but uh, To Diego in Leaves by Frida Kahlo. And, um, And so, uh, we actually began with uh, paintings, and we created um, movement sequences based on the paintings, and then we read as many books as possible, and, um, and so I, we were drawn to uh, images in the, um, in, in the biographies. So, for example, there was a, there's a, a, a story of when she was bedridden as a child with polio, And she would, um, you know, draw a door on a um, uh, on her window that had mist. And she would imagine walking through that door and experiencing a dream world of a, ba a ballerina, ballerina, ballerina. And so that was a very vivid image and then the, uh, the image, of course, of the trolley accident. And, and while we're looking through all of this you know, biographical information, we're looking at the paintings. And I remember g looking at a painting uh, called Moses. That she had painted, which was <laughs> phantasmagoric with with uh, all of these historical <laughs> figures, and uh, and so I I uh, and I just happened to be at the bookstore when we still oh, had bookstores in Dallas, and you know, and it had a, had a Borders bookstore, and I walked down the aisle yeah, and I saw um, and it was and by the way the painting was inspired by a book by Sigmund Freud. So I just happened to be walking in the bookstore, not looking for it, and I saw the book and I, I just started reading it. And the, the thesis of the book is that um, our heroes are, are usually injured. You know, you know the, the theory, his theory is that our mythical heroes are usually injured at a young age and then they gain powers that are able to allow them to transcend. Um, their circumstances. So the trolley accident became a phantasmagoria in the play. Um, that that became one of her injuries that she was able to gain more strength And so, we had the trolley accident that was broken up into several... We, we, we would break up the, the time sequence of the trolley accident and intervene historical scenes in between different segments of the sequence. And when the accident took place, she had this dream-like experience that recalled that initial, fantasy, that initial fantasy while she was bedridden. And so, all of this was brought together by the ensemble, by looking at... His, everyone was reading different books, And we were all looking at different paintings, and we did this. None of us were had full-time jobs actually at this point, so we were we were working like about eight hours a day for about eight weeks. So we had, were able to put that together, and so that was always a very memorable experience that was that we had done for the first time. So that informed our work for several years. Uh, for deferred action, um, that so we kind of took this process into the the studio with. Um, This this co-production with the Dallas Theater Center, the Lort Theater in Dallas, and we started working on her feet in similar ways we're always looking for that impulse that comes from the performer, from the heartbeat and the uh, impulse of the performer, and how we can bring that to the stage, um, rather than just a calculated, um, technical uh, process. And so we we started actually creating improvisations and movements um, with but with five company members from both companies, and we started discovering characters. And for example, uh, Dale Jenkins was, was developed by the impulses of an actor in a split second. So that is one of the main characters in our current production. Um, and uh, But since it was a union house, we weren't a actually able to spend that many hours working on and that kind of process, really delving into that. So we had about two weeks of that kind of process because we couldn't afford it. Um, and then, so uh, myself and the director of New Play Development from the Theater Center went off to write the play. And, and, and at that point, I just read the newspaper religiously in multiple newspapers every day. Um, and I started seeing dynamics as we were heading into the primaries. For example, Hillary Clinton would be uh, protested by documented adults during her her rallies, saying that she wasn't speaking up on uh, immigration reform. And then two weeks later, she would hire a documented uh, youth to become the director of Latino outreach. So we were looking at these kinds of patterns, and then soon we saw Jeb Bush announce that he was going, in his campaign, he wanted to deliver a path for full citizenship for all 11 million undocumented immigrants. So we found our play in the newspapers. And uh, that was the problem of the play, and uh, and that's what we carried through. And so then it became kind of a, a process of dramaturgy with text. Thank you. Uh, okay, so before we go to Q&A, I have a two-part question for Jorge, Carmen, and Brian. Um, so, vamos a tener una pregunta de dos partes para Jorge, Carmen, and Brian. How do your collaborators influence uh, the aesthetics of your work, and how does your artistic practice intersect with your community? How uh, do sus influence la estética de your obra o de su compañía y cómo se cruza su práctica artística con su comunidad? No the sé si of empezar Jorge, yo vengo de una larga tradición a del teatro long, long cubano of que evidentemente tiene una influencia europea uh, y que de alguna manera los grandes creadores de los últimos 60, 70 años del teatro years, en Cuba, Cuba pues, comenzaron a traducir todo eso y, y, y, y convertirlo en European un teatro to totalmente nacional. Eh, al llegar a, a, a, a, a Colombia con una formación además en Moscú and, and Columbia, eh, como yo traducía, a eh, me decían eh, que yo era un actor ruso, they, they y como traducía a, a eso a, a nuestras maneras, etc. Comencé a dirigir obras so como pude eh, entre novela y novela, o, o sea, me ganaba la plata en la televisión so y me la gastaba en el teatro. Eh, ha sido una constante 25 años. In, in Entonces, esto Korea, hace cuatro años, me encuentro con un grupo de jóvenes creadores youths, que, que venían del Teatro Libre, con la formación del Teatro Libre, que además querían eh, independizarse y empezar a hacer ellos y hacer un teatro theater, eh, consecuente con lo que piensan y con el mundo que, they que they viven y encontrar su propia manera. Eso para mí fue muy revitalizador porque ellos son muy jóvenes, son casi los hijos, ¿no? los hijos y hasta los nietos, entonces, eh, cuando so me plantean they, que, que yo dirigiera una obra, realmente no sabía qué iba a, a really hacer, y, y propuse varios títulos, y, of, y de ahí surgió, Las mariposas saltan al vacío, de un dramaturgo so cubano, José Emiliano, The Yo dinamité toda la estructura de Emilian, quité las cosas específicas y particulares de, de, de la Cuba aspects. de los últimos uh, 50 años y dejé el hecho he, he de lo humano y lo trascendental y lo universal. Eh, con ellos, pues... Traté of, de of que so no quedarnos en uh, un género uh, dramático, no sin jugar, the digamos, the desde la farsa so the, trágica uh, dramatic, a pasar por la comedia musical right? o cualquier cosa y ir probando and mm, cómo eran capaces how, de expresarse de diferentes maneras eh, in los actores. And after y after. y so en ese proceso process, mm, es las mariposa. mariposas. Eh, en la actualidad la compañía, so además de todo el trabajo de formación de, de futuras uh, eh, these, uh, generaciones con so el Teatro Infantil y Juvenil, estamos muy enfrascados en la parte que me corresponde a, maybe a maybe, mí, uh, en to un trabajo de investigación con relación a la familia partiendo de los grandes textos clásicos of del, of family, del siglo XIX mm -hmm. pero adaptado por dos jóvenes escritores the the de, la assembly, de la compañía o sea la compañía tiene dos directores um, y dos writers. escritores de acuerdo? eso nos, nos permite una movilidad writers, tremenda, tremenda porque una de las grandes carencias que yo siento que tiene el teatro latinoamericano está en has, una dramaturgia sustanciosa realmente is, is que pueda a, eh, competir a nivel mundial eh, a, con, con lo a que, que se hace en el teatro en cualquier parte no? y, y que sea in the eh, anywhere, íntimamente nuestra and can be y en in esa batalla hours. estamos el año pasado so eh, eh, estrenamos una versión del pelícono de Strindler eso va a ser una trilogía Voy eh, a, a trabajar and going to eh, la noche de los asesinos para tratar, Then o sea, I tratamos a Strindberg el tema, la familia, a partir so, de la madre. So, so Ahora vamos a tratar el tema de la familia a partir so de los to, hijos. So para ellos partimos de un texto de, of de of Pepe the Triana the que se llama La noche de los asesinos so con a, una adaptación Diana, de Alejandro gómez Y después volveríamos a Strindberg con el padre. Entonces ahí yo no dirijo, me dirige Nelson. Y así vamos cambiando los roles, es una so compañía muy joven, y estamos encontrando el perfil, la gente It los va definiendo, nos company. va siguiendo, People y estamos en el proceso. Muchas gracias. Uh, uh, Carmen and, and Brian. Okay. Um, I'll, I'll speak to um, collaboration uh, within Night Swimming. Uh, because we're a dramaturgical company, uh, and our key collaboration is between the company and the commission artists, for example, Carmen in this case, or we you have another know show that's running in Canada right now, um, I need a majumdar South Asian artist. Uh, and our relationship with those artists is over many years, more than a decade in both cases, and the, the nature of the process that we design in collaboration with them is different and unique and special to the project that we are uh, commissioning with them. So with Carmen, this is our second show. The process uh, in both cases, for both shows, has been related, but again, different because of the subject matter, because of the aesthetic interest that we had, because of the content, uh, because of where we're at in our time, our lives, our careers, um, and that's true to all of the projects at Night Swimming. Um, uh, everything is designed uh, um, in collaboration with both the central artists that we commission so that the process that is used to enact uh, their desires, their dreams, the show they want to make um, comes out of uh, their uh, specific needs. Um, we often and usually invite designers into the process as early as possible when it's appropriate, um, which again has been the case with this project. Uh, Michelle Ramsey, who's not here but has been a design consultant for us, um, designers are. We uh, are part of workshops from as near the beginning of the process of night swimming as possible. Um, we do a lot of workshops from first drafts or pre-first drafts. We bring actors in uh, as early as possible to read all of the works. Um, the information that all of those artists contribute to the um, growing knowledge about the world of the piece that we're making, whether it's theater or dance or um, music related. Um, It's fed back in and filtered entusia, um, between myself as dramaturg and, and the central artist, uh, and then uh, redesigned and reshaped um, to continue Rediseñar, the process as we move forward. Revisar and I know Carmen will talk about community, but one thing I just wanted to mention, because we're not a producing company, even though we're producing this tour, we don't really have a, um, a, the company doesn't have a community in a traditional la theater la sense. La um, we la have a, a, a, a, no tiene a, a community of audiences, is how we think of it one of them is online, and I wanted to mention mm -hmm. that we have um, that we're creating yes, online yeah. websites for all of our shows, and BrokenTailbone.ca, we commissioned a theater artist to create a, a site for this show. So if you're seeing the show this weekend, I invite you to go to BrokenTailbone.ca. If you're not able to see the show for any reason, an I still duet, invite you to go to BrokenTailbone.ca broken because you can dance with and hear some of the stories that Carmen yeah, is telling. So I'll talk about the community part, um, so not about Broken Parte table, community. but just about my work in general. So yeah. um, I'm tales. a Chilean no, refugee. No, I arrived no, in Canada in 1974 as a child with my parents who were fleeing the Pinochet dictatorship and had suffered extreme violence. The, um, Uh, everything I do in my artistic practice todo is in relation me, to that experience and to that community, which is, um, as you can comunidad. imagine, a very marginalized community Co in Canada. Uh, all of my work is unabashedly left-wing, um, unabashedly political, and um, it speaks to the refugee the experience in opposition to the immigrant experience. Los so the refugee los experience is one of the triumphant return to the homeland. That's the state of mind of the refugee. And the immigrant experience is about reinventing yourself in a new land. So they really are in opposition to each other. Es una um, I, I, I, have I was raised with the belief that um, I need to put my skill set at the service of the community, que que and the community that I put my skill set um, in at service of is not only the Chilean refugee community, but the Latinx la refugee community in Canada and refugee communities in general, in Canada. So example, general in Canada. So, for example, the first one-person show that I wrote in 1995 was called Chile, Chile con Carne, And, and it Chile was um, the first time in the history of Canadian theater that a play had been written by a refugee Canada, about the refugee experience from the point of the view of a child because the main character is an eight-year-old uh, refugee. An eight -year -old, uh, refugee. And I knew that that um, subject matter and that that play would talk to and speak to the Chilean refugee community in Vancouver and that they would come to the, the show Chile and that they would identify with it. I never foresaw that it would um, tour for years and years and years, that it would receive many different productions, and that refugee communities from all over the world living in Canada would uh, identify with it to the, to the point that they did. Uh, not to mention other communities as well, but basically that is those are the communities that I feel a responsibility towards, those are the communities that I'm writing about and that I'm writing for, and uh, constantly escribo. fighting in Canada against complete erasure, invisibility. Uh, you know, we only have one Latinx theater company in the entire country of Canada, um, and Canada. Uh, we, I, I could really relate to what y Alicia, Alicia was saying. Con Alicia, I can identify with all the things you were saying. Uh, we, we are constantly being told uh, by the theater community at large that we don't exist, no that there are no Latinx actors, no that there are no Latinx designers, directors, de writers, de so it's a constant directos. struggle. Mm. Uh, so we are, I think, we have so much oh, okay. history and artistry on this stage, Just really tough, uh, but we've heard from everyone. Uh, and now I'd like to open it up to you all. We have about 25 minutes uh, for Q&A from the audience, so ¿Quiere? vamos a tener 25 minutos. Si quieres hacer una pregunta, por favor, 25 minutos, baja si quieren um, para, para preguntar. Que pregunten. So we have 25 minutes for questions. ¿Tenemos? If you have a question, please come down this set of stairs and there is a microphone there. Um, Hay un and microphone. We y podemos empezar. I see. Someone's coming down now. Let's welcome Herbert Seguenza from Culture Clash. <laughs> <laughs> Herbert Seguenza, the Culture Clash. Impressive panel. Habrá un aplauso para el panel. 100 mil años de experiencia. Este y esta es mi crítica. Uh, mi crítica es una observación. Yo creo que debería haber puesto at least dos. We should have, have at least two panelists under 30. We at least um, no, seriously. Yeah. I think at we're, at uh, I'm feeling como un yeah. teatrista veterano. I'm feeling a generational gap. Deberían tener por lo menos dos panelistas menos de 30 años. Yeah, these are students, but they sh they're not students any longer. They should be on the panel at least two of that next people. Thank you debemos tener más juventud. Mm -hmm, Gracias. Right. Disculpe, esto solo es una pregunta. Oh, I, sorry, I just want to give uh, Alicia oh. the shout out that she is under 30. <laughs> solo quiero decir que Alicia, pero es Alicia es menos de 30 años. <laughs> Sorry about. Thank you. Thank you no, no, no. Thank you. So, simplemente una preguntita sobre la question. obra uh, de las mariposas. The, the piece y, of y es mariposas. Específico. Es Perdona. It's, es it's a specific question, so I hope this is okay. Um, pero en medio de la obra, in el the, en el momento en la piece, cual representan la, el mismo evento, pero se nota que event. es. es, es es típico mexicano, is típico, Mexican, típico, típico colombiano, típico, típico cubano, chileno. Cuban. pero y, y entendí la obra y me gustó I mucho, me encantó. Realmente. Really pero ese momento that no moment lo entendí. ¿Es okay que no no entendí? entendí? ¿Está bien preguntarlo? It was a game. Qué precisión. Casi voy a cantar una canción. Qué Ahora voy a cantar una canción. La, la situación de la gorda con el niño es irrisoria, okay? es Farsesca, y no hay nada más que el folletín televisivo de Nuestra América, que es una imagen que todos conocemos, porque la gente en Nuestra América pues no tiene mucha plata para comprarse un libro ni ir al cine. Pero en cualquier vereda de nuestros países existe un televisor y la gente ve las Entonces, un coqueteo es un juego para distanciar, reflexionar, sobre eso y fíjate que inmediatamente después entra en un distanciamiento los, los dos right intérpretes y acaban de precisar qué es lo que se está diciendo es un juego teatral uh, simplemente un, como un momento meta o sea un momento en que están comentando so sobre las like las culturas moment, y la cultura que comparten todos moment, los los latinoamericanos se puede decir en, en, en compartir esta tradición de la telenovela. Claro. Y jugar con eso. Formalmente y de paso es un guiño a este festival. Porque yo sabía que me iba a encontrar con todos ustedes. Encuentro a todos ustedes. Muchas gracias. <laughs> Other questions or, or comments? José Ah, um, gracias. Um, yo estaba muy entusiasmado de ver el trabajo de ustedes, siendo ecuatoriano y sabiendo de la cultura afroecuatoriana. So I was very excited was to see like Afro ¿no? Y mi padrastro es del Callao, como le comenté. Así que para mí era una cosa increíble, ¿no? Y del principio con la ropa íntima, me, inmediatamente la actuación, really the, the way that you those words, fue algo fenomenal. Lo que yo soy como, thing. I don't like to read the, the entonces artistas, lo, me lo que vi al principio dije, wow, qué chévere, esto va a ser del afro-peruano, so la dinámica, con el ego wow, peruano. Y, y, Afro y entonces comencé Afro a, a oír el texto, que es and, un texto bello, la traducción, ¿usted hace la traducción? La traducción no, María Elena Pantoja. She um, didn't do the translation. I was confused porque I I'm, I'm here in Memphis here in New so York and I'm like what's going on right because I did was reference to New York show. so <laughs> <laughs> so but pero it was amazing, no? Fue increíble. Entonces eso me eso me tumbó. Increible. So um hay están haciendo trabajo como con la compañía so, you, uh, you know, you making work están haciendo trabajo que se trata de la dinámica porque tenemos afroecuatorianos, son las personas yeah, más marginalizadas. Work, Como um, el afro, el afro me, me encanta la música afro, de afroperuano, afro no más Susana Baca, pero afro los otros. Hacen trabajo que tra original ustedes que you, se do tratan do de ese tema de la, la ma marginalización del afroperuano afro en una afro cultura afro a veces que también marginaliza culture? la gente indígena peruana, ¿no? And, and Bien, muchísimas gracias por tu pregunta. Muchas gracias, muy buena pregunta. Y justo que eso he tenido eh, eh, varias opiniones y una dramaturgia se acercó anoche a mí y justamente me hablaba eh, si um, eh, había pensado yo about, la posibilidad de, de, de tener but una adaptación de, de la obra, pero con nuestra work, cultura afro-peruana que nos eh, culture, eh, identificara. Culture, no. Y justamente yo le respondía as que dramaturgia... And I, and I con una temática de teatro negro no tenemos en Lima. Mm -hmm. well, we eh, tenemos the eh, un grupo que es Kimbafa, we'll que trabaja mucho con Bafa, la música eh, afroperuana, la afro danza, pero en dance. trabajo de texto But como texto the, the, no tenemos. Por eso yo me veo en la necesidad a, de buscar a otros books. autores so para a empezar a trabajar. To, Pero con esto, con esta semilla que se está sembrando work, ahora, so tengo esa necesidad de que eh, en las escuelas, schools, eh, en los talleres de armaturgia, ya yeah, yeah, yeah, yeah, con esta inclusión, con esta visibilidad que, que está teniendo el actor negro actor, en las artes escénicas, in, se in, escriba in se in nuestra historia uh, de nuestros ancestros, de nuestra identidad como peruanos, own, por supuesto. Y me gustaría venir al encuentro global con una and historia like nuestra global eh, se, que sea es, es, es, es escrita that especialmente that was, para nosotros, that definitivamente que sí. Us, eh, so that is, yo también quisiera yes, that is en algún goals. momento hacer producciones on some, on que no necesariamente tiene que ser una temática negra para que incluyan actores negros, actores negros que hagan personajes de blancos. A, a, o sea, en, a, para mí un actor a, no te diferencia la piel, es un actor, es un black ser black humano que está representando sentimientos. No, en esta ocasión, act act por algo tiene que empezar. O sea, por algo so hay que empezar, pero me gustaría hacer más adelante una obra starting. de William Shakespeare, so donde todos maybe, sean eh, actores negros representando a personajes blancos. Shakespeare, Ese es mi sueño más adelante, actors. pero es un escalón tras otro It's escalón. Step, y then yo then por eso step. estoy muy agradecida por estar aquí. So soy una principiante, be, soy recién, ahora tiene dos años de vida. Soy bastante joven, puedo cometer errores. Para mí state es state estar so un es un lujo estar en esta plataforma y de verdad que muchísimas gracias a José And Luis por, por haber Hoseley's arriesgado for, for arriesgado, for for arriesgado traer Ebano Teatro al yeah, encuentro. Gracias. We got Rose Cano coming down. <laughs> Roscano se acerca. Hola, ¿no se saca esto? No. Okay. Hola. Eh, quería eh, okay, reflexionar y poner, uh, dar un poco de contexto del, give, de, a de a producciones de en el Perú. Y para mí fue Perú, eh, eh, lo que hicieron esta eh, producción de esta obra also, del de Norwich sin de cambiar Le el nombre porque Le de Le verdad, Le verdad Le. yo mirándolo yo dije sí estamos en Lima yo sé que no wow. estábamos en Lima pero While en mi cabeza estábamos it, en Lima uh, no, no importaba tanto Lima, si, si mencionaban me, estos nombres en inglés para mí ustedes estaban in narrando in esta separación de castas, ordinary, separación de colores de piel, para mí no hace falta or necesariamente or hablar específicamente de la historia de uno, y para mí en un contexto peruano donde Casi todo el teatro negro se basa en zapateo, sumero de labros, y negros, body percussion. Es refrescante the, ver esto y no, no tienen que sticks. cantar, no tienen que vender fruta, sing, no tienen que ponerse a una road, máscara. O sea, sí, es teatro de sala. Yeah, it's y it's me so, parece dentro de un renacimiento que yo apoyo porque he traído el grupo de teatro milenio hacia durante 10 años. A mí me encanta. Tiene un lugar, pero esto también tiene un lugar y nos narra, too much. Sorry. Y, y nos narra sobreponiendo una realidad sobre so otra nos da una perspectiva y de paso sí, sí se ha hecho e, e, e, Shakespeare en negro en and el and Perú, que lo vi hace 25 años, Sueño de Verano, Summer Night's night Stream, donde todas las hadas entraban zapateando y todo night night night night era un and contexto afroperuano. O sea, sí no podemos dar el lujo de Yeah, so we we have the luxury of doing whatever we Thank want, and so I congratulate you Alicia. Other questions about the, these companies' works or aesthetics? Go ahead. I didn't know I have to like raise my hand, so I just came Los down. Angeles. Hi. <laughs> um, I'm Gabriela Ortea, I'm from Dominican Republic, <laughs> but now here in LA. Um, congratulations everyone. It's been a wonderful two weekends. Um, I have a question for, I mean, mm -hmm. everyone, kind of like whoever feels venue. inclined to jump in. Because um, I have a solo show right now, and that's easy to put in a bag and travel. Especially because it's not like that many shebang right now. <laughs> But um, <laughs> I'm wondering, when you're <laughs> doing a lot of these plays, are ensemble Pienzo? pieces, uh, uh, and a lot of, uh, like, eh. Aside grupo, from budgeting, like how many compromises did you have to do when you're thinking about touring? Did you think about touring before? Like, si did you envision en um, touring before putting si these plays up? Um, how can, where does your mind go, technically, when you're te putting these shows and thinking of a future outside of your hometown? Cool. So, la pregunta en español es que ¿Qué compromisos tenían que hacer las compañías para llevar la obra en tour o para llevarla a otro teatro o, o cómo están pensando en, en la obra si es para llevarlo a otro lugar? Um, y es para quien quiera. Yes, um, because we began as a touring company eight, maybe seven years, eight years, everything that we did was designed to be light on its feet and travel, but we also appreciate the hand over the design and now that we have the theaters and the luxury of having all these things, so. Um, but I think impulsively, when you uh, you grow up that way, everything we do is has not only a local, we like to say we have deep roots and very, very broad wings. So if we want to feel that whatever we do is able also to go places, which is what we have. For example, an international project with partners around the world. Because we can travel to each other's, other's homes Porque now. With El apagón, for example, when at la home la Pagó, we have a bar, ejemplo. an actual barra, and unas una paredes y barra unas cosas. And here we had the wall of our roommate from <laughs> <del> Teatro tres, Carabia. So, how do we do it? And then you sit down and you redesign and you re envision. Yo creo que es todo bien. I mean, your, que piece your piece your what you trabajos. really must have You know, it will happen. Claro está. There is uh, an understanding of our field is very complex. There is us, there is also some of us are presenters, there's a whole complicated presenting field, as we know, and so presenters have very specific things that they require from uh, guest artists, and these are the things you can do in my venue, and so these are the things that you cannot do in my venue. So those are conversations that will come. Know, I would encourage o sea, you to just fly with yo your imagination and do what viajes you viajes must do to make your work happen. And, and you'll see that um, those other things are things that can be dealt with. I just wanted to talk a little about the, the economics of it as, as well. I think um, I think when when you're when if if you are responsible as the producer of a tour, I think that you have to um, you have to really assume Tienes the the, the authority of the budget, Autoridad and that if you if if you overspend on si your tour, it may come out of your organization later. So I think it's I think touring um, no, is something that one should be very um, uh, I think uh, uh, frugal and careful about and and financial i mean and, and financially speaking fin not necessarily not artistically, and um, so that so that you will stay on budget because someone somewhere de will have to pay for it and hopefully it won't be uh, your non-profit organization no or your or your own personal no account no sé no, <laughs> i mean for real <laughs> <laughs> Si alguien de, de una compañía de Latinoamérica puede hablar del de, de aspecto de llevar una obra Maybe a los Estados Unidos some, o, o, some o, o en gira, había algunos compromisos economic, que, so que tiene que hacer o bringing, cómo es que piensan uh, en llevar una obra en gira. So how, how si alguno de is, ustedes uh, quieren hablar de eso. Yo pienso que es dificilísimo work. ya en nuestros lugares it, it already difficult to create a piece eh, in our own space in our own place and have the, the, the audience calm and create it with a minimum budget eh, en um, en de, de right, and that ha may have repercussions eh, the so in the small budgets of so once you're talking about you're about touring, yo i had realized, realized that i never really had thought about that Esto yo soy un creador y alguien se ocupa de las finanzas. Y ahí tengo un gran problema. Ahí tengo un gran problema. Problem. ¿Cómo llegamos aquí, por ejemplo, But en Instagram? Bueno, in por la invitación to hotel, de José Luis y el <laughs> esfuerzo de la compañía. Hubo que hacer muchas funciones de diferentes espectáculos en the, muchos momentos. Um, um, hicimos, por ejemplo, un, una movements. función de las mariposas saltan al vacío. We, we con, of uh, la vendimos bonos. And y todos los of amigos bonos. fueron, abarrotaron el teatro y nos apoyaron. Así llegamos. So Pero esa no debe ser la forma. Y yo estoy viendo unas nuevas formas aquí que me parece so que, que me está gustando mucho. me está gustando mucho en el sentido... I me puedo extender like un parece Sí. Like Esto, no porque la miro y pienso que que me que Veo ahora un, un fenómeno que me está gustando y yo creo que I'm es la interrelación que debemos tener la gente have, que nos empezamos a identificar por algún motivo en, us, en este lugar. Uh, y me encantaría poder venir a dirigir o, o, o que alguien de aquí vaya a dirigir allá so y que actores nos cambiemos y que hagamos proyectos and internacionales and y que empecemos a pensar en a pensar en eso. Me encanta, me sumo, me sumo, me sumo a tu I propuesta. Como pa, ya como me <laughs> voy, me <laughs> yeah. voy, me okay. voy. Okay. Este, eh, si te cuento mi experiencia para Let's llegar aquí, bueno, es la primera vez, time. soy sincera, que Ébano Teatro sale del Perú, la primera vez, no y uh, me costó seis meses eh, poder Peru. conseguir el financiamiento de los pasajes. Fewer. Muchos no, flights. miles de no por the todos flight. lados. Tuve que Los hablar con el mismo ministro, ministro de Cultura, I su teléfono personal. Hice eh, de todo. Porque, I did porque yo creo que cual, cada uno de nosotros representa un país y tu país tiene la obligación really la obligación a, a de apoyarte. No somos mendigos del arte. To to no, no, no, no, Our country has y de verdad debo reconocer públicamente que so gracias I... a ese apoyo del... Mi, del Ministerio de Relaciones Publicly, Exteriores Pro Perú, y, el Ministerio of, y el Ministro de Cultura estamos aquí Culture, eh, y también quiero contar una experiencia de hace I cinco años eh, an con la obra Los Cachorros no sé si han escuchado hablar de ago, Mario Vargas Llosa de Mario, Mario Vargas Llosa esta obra la dirigió el mm. mismo director de Ropa Íntima this Miguel Pastor él eh, eh, tuvo un, un sueño by que by la obra tenga una gira por todo el país estamos hablando por toda la costa tierra y selva, yo le dije, Miguel, period, and I said, nada, solamente que conseguir el financiamiento para tener Just esa gira y que esa obra sea the gratuita and, para el público, es decir, llevamos la obra a los cachorros for the, por the todos los departamentos del país, so we took the, eso fue, la, la llevamos a, a, whole a, a lugares donde nunca and, nadie and había visto to teatro, y todas las funciones fueron financiadas por una universidad, yo creo que es posible, sí es posible. Es posible And tener una gira. So yo, yo me he quedado sorprendida de la tour. cantidad de latinos que hay aquí. Y me dicen que en, en muchos estados de Estados Unidos hay muchos latinos, latinos, muchos hispanos. Are, sería ideal yeah, conseguir un financiamiento so que es estas obras es es tengan giras y que sean financiadas y que, que vayamos a público so donde no tiene las condiciones económicas para verlas hay to, mucho to trabajo por pieces. hacer chicos y como dijo César Vallejo done. hermanos yes. hay mucho por hacer a césar vallejo said, <laughs> brothers there a lot there's a lot a to be done uh, y, y, y, y yo, yo creo que en, en México se, se gira mucho la compañía de tours giran or or más. companies do a lot uh, of no? touring las compañías oficiales, the, the uh, mucho más que, que um, las compañías oficiales de, de, de México, quieren por todo el país. No? Uh, some, no. La compañía nacional. Okay, so una. compañía una. nacional de teatro es la que en, en los Estados Unidos States, es muy difícil girar, to muy difícil. Na, no nada más por la cuestión técnica, it's pero por ejemplo, la compañía aspects, de nosotros es compañía de instance, sindicato, for, for Los like actores no pueden trabajar union, so si no están pagados los del sindicato. Y si wages, salen de gira, so el salario se, more, se dobla. The salary, y tienes the que darles doble so salario y tienes que darles beáticos y tienes que darles los aviones them, y tienes you que you darles to, la comida. Entonces, food, para travel, cualquier to producción, so para girar, to quiere decir, means vas a perder dinero. You're going to lose money aunque te paguen, porque en realidad no te pagan el ensayo, Because te pagan las funciones, y antes de girar hay que o sea, es interesante porque yo no tengo un use. Ministerio de Cultura en los Estados Unidos donde puedo decir, you, quiero ir a Bogotá, a me de puede a cultura, ayudar a alguien en darme I los wanna. pasajes, Can I work with somebody aquí to no me tenemos, no hay to, to o alguien me puede troops, apoyar no. mi compañía no para we ir a un país, no nada de eso o sea, that, en esta ciudad yo tengo city, este teatro y el, theater, lo que me dan And what they give son 7,500 dólares al año what they give me is que no me paga un dollars mes de year. electricidad Entiendo, o sea, es, es bien interesante subsidy. porque es mucho más difícil it's, en it's los Estados very, Unidos very much, more, much more ahora, para United los profesionales, States. o sea, cuando yo estaba joven y que ganaba 250 <laughs> no, dólares al mes young, girábamos young por todo only, el mundo, um, yo así um, llegaba y hacía el y montaba month, y presentábamos we, we, y no The pero ¿qué pasa cuando we didn't even creces well, you grow you up? Know, mi, yo no le puedo decir a un a uno de mis actores a to hey, vamos, vamos, hey, on tour si los, and les tengo que pagar. Have to pay them. y a los diseñadores I'll y al técnico, have y, have y a los e eso es bien importante so yo creo important porque por discuss, ejemplo ustedes tienen Iberoamérica no escena, verdad que ellos no nos consideran parte de Iberoamérica, aunque seamos latinos en los Estados Unidos, porque somos latinos en los Estados Unidos. O sea, nosotros nunca podemos aplicar para Iberoamérica. Y yo he tenido muchas discusiones con ellos, porque digo, pero cómo no, si somos latinos. Esta discusión la semana que entra vamos a tener so una dis discusión sobre el financiamiento del teatro. Yeah, okay, this will be our last comment and then we're going to have to wrap it up. But let's hear from us. Muy brevemente quiero quiero quiero comentar acerca del potencial que tienen las colaboraciones. I'd like to talk about the importance of uh, collaborations one of our collaborations with our Roadside Theater, theater que for many years and many many, many years that we've gone and back and forth collaborating and, and um, getting money together raising money together eh, de Alaska, de, de the Hawaii. collaborations that we decir, have with from Alaska and from que Hawaii, lo we've años, been doing pero this no for many years. Maybe, maybe part of that would be interesting to have in the conversation how together we can make these exchanges este, uh, viable in these collaborations. Ciudades, 37 estados, 18 países, o por conexiones en, yeah. en principio pero and en most los of the opportunities have been through uh, through university there's also places like INP right, that that provide those opportunities to Bien create those collaborations and Piedri tour y so y y let's y not forget intereses about intereses other organizations, por organizations, por organizations and resources, organizations and resources that are available out there y as well que hay para todos. well thank you so much I want to give a big round panelistas Uh, and I encourage you to continue this dialogue with them in the, the lobby. Que sigamos el diálogo aquí en el lobby después de las obras. I want to uh, invite Abigail Vega uh, with some so logistics. So